Hola amigos, hoy vamos a dibujar un animal llamado Sarigüella de agua o chirronets mínimos. Vamos a empezar con la base como siempre, empezamos. Bueno, aquí le estoy haciendo los brazos. Bueno, volveremos cuando ya lo haya hecho la base. Bueno amigos, mire, así es como está la base de este modo. Si necesitan más tiempo para hacer la base, pueden pausar el video. Bueno, voy a continuar haciendo los oídos primero. estoy haciendo más o menos aquí un, un poco oscuro porque esto es como al fondo y aquí unos puntos en, yendo hacia esta línea aquí se centro a la oreja a los animales se les pone orejas pero los humanos son oídos Aquí voy a hacer un, el pedazo de la boca. Las líneas oscuras que tiene por acá, marcándole. Si sí, ven amigos, esperemos que se pueda apreciar bien en la cámara cómo estoy haciendo las... Aquí voy a hacerle una línea como la que tiene por arriba de la cabeza, algunos de ellos. Aquí voy a comenzar a hacerle el ojo detalladamente. Aquí le voy a poner un punto blanco y un punto más oscuro que el resto del coloreado, eh, el ojo. Como pueden ver, miren cómo se ve acercando la cámara. Pueden observar que le hice un, el, un punto negro y un punto blanco. Pero el resto era un poco gris oscuro. Bueno continuamos. Haciéndole unos. lipóticos Entre más cerca la nariz. Aunque no la he hecho. Es como mm. gracioso decir eso. Si ni siquiera la he hecho la nariz. Que gracioso. Ahora voy a hacer la nariz verdaderamente. Entre más cerca la nariz, más pequeño. Aunque no la había hecho en ese momento cuando hice los... Bueno, mira, no es así. Voy a ir haciendo... Aquí unos cuantos pelos. Y en este momento le voy a añadir unos pelos un poco más suaves. Y unos más fuertes. Aquí... Estamos viendo le va a hacer unas marcas que tiene por acá, como una diferencia de pero uno oscuro y uno claro. También por acá podemos observar cómo le voy a hacer una marca para dividir los pies, como están juntos. Este animal es un poco curioso porque tiene como tres colores. Negro y un, un color un poco pastel. Amarillento, amarillo un poco claro. Y blanco. Eh, el azariguilla de agua es uno de los un, pocos animales mamíferos no, que vive en el agua. Aquí le hacemos muy claro el pelaje porque prácticamente este animal tiene el belloca en unas partes más claro y en unas partes más oscuro. Bueno, amigos. Este animal nada y busca peces. Yo ya he visto este animal antes. Hacemos aquí una línea así como dirigiéndose hacia, de adentro hacia afuera. Aquí podemos ver bien cómo está el dibujo. Miren hasta ahora cómo se ve. Así es como se va viendo aquí le más por el último los últimos pedazos negros que tiene el animal y por la cola ahora vamos a empezar a hacerle unas marcas que tiene por aquí acercando la cámara podemos ver mejor y entonces vemos acá las líneas que estoy marcando aquí unas Aquí voy a hacerle el pelaje más claro. Como pueden ver que en un pedazo se ve blanco y en otro pedazo se ve más oscuro. Bueno, vamos a hacer el pedazo de una pata. Bueno, pues. No olviden comentar qué animal les gustaría que hiciera. esta parte ya comienza a dejar de ser pelo, es como parecido a la cola de una serpiente como unas anillos que tiene en la cola esos anillos les voy a hacer un brillo cuando termine de hacerlos bueno amigos Aquí voy a se me había olvidado colorear este brazo. ¿eh? Esta parte del brazo, esta parte de la pata. Es que a veces me equivoco porque por los humanos y los animales. ¿tá? Bueno, voy a hacerle aquí una parte de las garras. Aquí. Estoy Miren aquí como estoy haciendo el sombreado de la cola. Hacemos sí unos para que se vea más realista la cola. Mira, así me quedó el sombreado de su cola. Bueno... Voy a hacerle un poquito más aquí negro porque aquí me faltó un poco más de oscuridad y en esta pata me falta un poco más de profundidad. Bueno, pues miren cómo se está viendo el animal. ¿Cómo se ve? miren? ¿Cómo se ve? Parece que está quedando muy bien el animal. Ahorita le voy a borrar unas partes para que se vea mejor. aquí le voy a comenzar a hacer unas sombras en las patas. Y en esta parte una sombra en la pata delantera y en la pata trasera. Aquí también un poquito en la parte de la boca del hocico. Y aquí voy a empezar a hacer las partes de los pelos de por afuera en el contorno. Ya casi terminamos de hacer este hermoso animal. Bueno, solo nos faltan unas cuantos pelos por los lados y por afuera. Por acá detallando... Bueno amigos, miren cómo está quedando Voy a hacerle un Paisaje A mi animal Voy a hacer como más o menos un poquito de tierra Saliéndole Como más o menos Para siempre que, que está cerca De un lago O del agua Y también voy a dibujar Algo de agua Para Mostrar que este animal Es de agua amigos voy a adelantar esta parte es un poco larga bueno amigos aquí ya voy, a, ya le estoy haciendo un lago yo va a hacer como si él hubiera tocado hubiera hecho una onda mira amigos así es como Estoy haciendo bueno, amigos. Miren cómo está quedando. Le va a ser más o menos el reflejo de la cola, un poquito distorsionado en el agua. Así como más o menos que no se puede ver muy bien. Como que estén como un poco movidas las estas, pero la sombra nunca cambia y es un poco más suave. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de animal, de este hermoso animal, no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video, espero que les haya gustado, bye bye, no olviden que si quieren pueden hacerlo en color, ahora sí, chao.